Esto no es la selva amazónica ni tampoco el camino a la sierra nevada de Santa Marta. Es una increíble cascada que pocos conocen en la Mesa de los Santos Santander a tan solo 40 kilómetros de Bucaramanga. ¿Vamos? Hola, querida people, bienvenidos a mi canal Vieja que Viaja y en este nuevo video les voy a mostrar un sitio donde pueden ir en la Mesa de los Santos aquí en Santander que se llama Santa Rita. Me han dicho que es un poco complicada la caminata, así que ya se los voy a mostrar. Quedamos a encontrarnos con unos amigos en un sitio que se llama La Punta, pasando el peaje de Piedecuesta a la Mesa de los Santos y voy un poquito tarde. Al final no llegué tarde, de hecho fui la primera, no me acordaba que esto era Colombia, que no hice una hora y es una hora después, hora y media después que no empieza los planes. Bueno, el caso es que ya llegamos al punto de encuentro que es la llamada punta justo después del peaje. Aquí vienen muchos ciclistas cuando van subiendo, digamos toda la subida a la mesa de los santos desde Bucaramanga. Y llegan acá a tomarse la foto justamente en este monumento. Porque la subida es durísima, o sea, yo me imagino que si yo lo hiciera también me sentiría súper orgullosa de haber llegado hasta acá. En conclusión, ya estamos en el punto de encuentro esperando a la otra gente que va a venir a la caminata. Estamos en la misma vía que va hacia un punto que se llama también el Salto del Mico de la Mesa de los Santos. Les había contado en otro video que hay un punto que se llama el Salto del Mico en Barichara. Y este es otro Salto del Mico también en Santander, pero en la Mesa de los Santos. Bueno, mientras llegaba la gente tuve tiempo de comprarme un tinto aquí en estas tiendas que les mostré y sigo esperando, seguimos esperando pues. Desde La Punta fuimos por todo el camino derecho, fuimos, vinimos en carro, hasta un sitio que se llama, una tienda que se llama El Tesoro y desde aquí se supone que ya empezamos a caminar. Bueno, son más o menos unos 40 minutos caminando de para abajo y un montón de perros y llegamos a esta super vista. <risa> Resulta que unos perritos se nos pegaron y nos confundimos de camino porque uno de los perritos se fue adelante por la parte de abajo de la montaña. Entonces no sabíamos, echamos al caricellazo y decidimos seguir al perrito, pero no había camino. Así que mirando la brújula del Maps, me mandes por arriba de la montaña. Así que ya estamos subiendo, no sabemos a dónde nos lleve. Así que ya les mostraré. Bueno, ya llegamos, ya nos bañamos, yo me metí, ni siquiera había traído bikini ni nada de eso, me metí así con la licra, sin esta camiseta y ya estoy seca otra vez, así que súper. No, la cascada eh, se puede uno mañana, así que traigan vestido de baño si pueden, si pueden y si no, en licra. Ya comimos un poquito y ya estamos listos para subir nuevamente. bueno en venir hasta la punta, el punto desde donde salimos, nos demoramos más o menos unos 45 minutos desde Bucaramanga y de la punta al Tesoro, que es el sitio donde paramos la tiendita para que ellos bueno, dejaran sus carros y viniéramos caminando, de la punta al Tesoro fueron unos 10 minutos, 15 minutos más o menos por la carretera destapada. Bueno y ese era un plan de mediodía que pueden hacer aquí en la Mesa de los Santos.